Efectivamente, <tose> en poco tiempo la mujer dominicana ha asumido roles importantes. Por ejemplo, la mujer dominicana surge, eh, salta a la vida pública, a la vida, a la vida pública en 1940, cuando por, por ley se le permitió el voto popular. Sí. Eso le dio una importancia a su voto y a su condición, porque indudablemente pasó a ser una electora. Y a partir de ese momento en que... Prácticamente se puede marcar como el inicio del momento en que la mujer entra en la vida pública de la República Dominicana, han pasado 80 años. Sí. 80, ¿verdad? Si estamos sí. en el 20, 60 y 20, 80 años. Entonces, en ese poco tiempo, en ese caso tiempo, la mujer es parte, por ejemplo, la, todas las empresas, los bancos, las, los, los centros de finanzas, eh, clínica, bueno todo lo, todos los negocios que hay usted encuentra más mujeres que hombres trabajando. Pero eso no quiere decir que no sea la parte más vulnerable tú ves que cuando la mujer se enfrenta a la vida generalmente más joven ya es, tiene cierto tipo de madurez un poquito más que el hombre se entiende que la mujer madura sí, primero. Ma, ma prim, ma, eh, madura primero pero también se enfrenta a, a un bebé eh, muchas veces está sola, por ejemplo aquí en República Dominicana ya decía una estudiosa de la sociedad que hay dos millones y algo de mujeres solteras eh, madres solteras y tú te encuentras también con algunas empresas que ponen trabas en la sí. parte laboral sobre del, todo por el tema del embarazo sí, y los, los por 90 días sí por el tema del embarazo Sofigencia. por el tema eh, del parto y el la tiempo, lactancia la lactancia que eso ha ido, que, se ha buscado que, cambiar que ese, ese aspecto sí, eh, sí pero ella eh, recibe todo el peso sí. de una sociedad que es una sociedad prácticamente ingrata eh, es como incoherente con la misma eh, con el mismo ser que, que que la hace que la forma porque la mujer es la esencia, es como el centro. Es que es ya, ya, ya dijo uno. La mitad de la mitad y la, la otra, otra mitad. mitad. Que es que se, se, se tiene la percepción de que la mujer es un ser débil. Entonces, eso que tú ¿Eh? planteas. O sea, sí, ¿Eh? sí. ¿Eh? Eso que tú planteas. Oh, yeah. de tiene que, que enfrentarse a todas yeah. esas cosas y a veces sola. La mujer es más o sea, fuerte que nosotros. Sí, pero la percepción de la gente, eh, o sea, cuando tú pones a un hombre no, a una mujer. Sexo débil. Entonces, sexo eh, y, y ese otro aspecto cuando tú hablas de las oportunidades en, en el plano gubernamental Ay, y en las empresas. Rosana María López. Eh es eh, eh, la mujer que vive conmigo. <risa> ojalá que no me esté oyendo. La que te pone el pie en la cabeza eh, eh, eh, Ojalá que no me esté oyendo. Santa <risa> o sea, María López una vez, eh, la, en, fregando en la casa, dice, yo quisiera cuando si re, la reencarnación existe, volver, pero como hombre. O sea, yo no le hace, yo no me metí en ese, en ese pleito de ella. con la loza que yo estaba echando. Ah, ok, ok, sí, sí. <risa> no conmigo. Son de las otras cosas que la mujer debe cargar. Al cabo de unos días dijo no espérate echó para atrás dice no espérate eh, yo no voy a, yo no me meto el, yo no me metería en eso si reencarno que vuelva a ser mujer porque todo lo que pasa en este mundo se hace por una mujer y sí. tú te pones a analizar sí. ella tiene sí. mucha razón sí, sí. Lo, lo, ya para recoger lo importante aquí es que la mujer dominicana comprenda ese rol que nosotros le estamos buscando que nosotros estamos escarseando sobre lo que es su participación en la vida nacional en la vida nacional Bueno, de este y de cualquier país, que la mujer entienda esa importancia y que no sucumba ante el Oropel, que se olvide ante el Oropel, que se olvide del, del busto grande, sí. que se olvide del, del, del desviel, o sea, del trasero, que se olvide y que cultive el cerebro que con eso ella obtiene más de lo que puede obtener con el busto grande y el gran trasero. ¿Okay? Entonces sí. esa es la idea, la idea es que no, que no se desvíe de ese camino, un camino que aparentemente han, ha emprendido, pero que proba, pro, puede ser que no se haya dado cuenta, que no se haya, haya ella misma notado la importancia que tiene en el plano social una mujer. Y que todo va más allá de, de ese sí. aspecto físico claro. Aunque suene no el pelo largo, sí. se ponen rubias, se hacen extensiones Se ponen de todo O sea, es que la capacitación sí. y la Yo preparación Yo tengo amiga que tienen duéndete. 11 cirugías ¿Eh? 11 cirugías 11 cirugías, o sea, eso te dice que una persona de, que no se siente bien Consigo misma La cirugía misma. debiera ser aquí Para ponerse cada día más bonito el cerebro Ay, Y pensar mejor Cuando tenemos mucho en la cabeza claro. Podemos lograr grandes claro. cosas Claro que sí